Pues la escatología es el, un saber sobre las cosas últimas, sobre el más allá en teología. Y la, el reivindicarlo para la política actual es porque en el cuaderno eh, yo hago una descripción de que la política ha perdido esa carga escatológica, que la política por estar eh, preocupada por gestionar el presente ha dejado de vehicular eh, un horizonte eh, ideológico al que encaminarse. Pues yo creo que la teología tiene mucho que decir a la política en el sentido que la tradición judío-cristiana si en algo es experta es en escatología, en sueños, en utopías es decir, salir hacia un lugar que emana leche y miel en el fondo es un horizonte escatológico que se hace política en el momento que un pueblo se pone en marcha entonces, yo creo que puede aportar eh, la teología a la política la capacidad para nombrar ese futuro y las estrategias para hacer ese camino. Entonces, entre esos dos horizontes... Y, y una tercera, que sería la vinculación entre ese horizonte último y la situación de los últimos. Aquello hacia donde se va tiene que ver con la suerte o la no suerte de los más desfavorecidos. Entonces, esa vinculación, yo creo que la teología se la puede aportar a la política. Lo de pisar la luna tiene que ver con un proyecto utópico que cuando se pronuncia eh, y se pone en los medios eh, somos capaces de lograrlo. Entonces un problema que tenemos en política es que como no nos creemos que podamos pisar la luna no nos atrevemos a nombrar ese horizonte. Entonces yo por eso reivindico primero hay que nombrar lo posible para empezar a realizarlo y pues eso, recuperar el, el lenguaje de la novedad, yo creo que es fundamental. Y luego yo ya no sé si es tanto el, el llegar a la luna o como creyentes reivindicar que, que eso que llamamos reino de Dios, que se vaya haciendo presente a través de lo que vamos haciendo nosotros. Es un doble juego de, de hacer eh, y recibir, porque en el fondo nosotros hacemos lo que podemos, pero es Dios el que se encarga de construir ese reino. Pues es una política que tiene en cuenta la casa, el bien común. Eh, tiene que ver tanto con la ecología, eh, en la casa que habitamos, porque también una debilidad, a mi juicio, de la política, es que ha descuidado la casa común, que ha, se, ha, eh, se ha puesto al servicio de intereses que no tienen que ver con la casa, sino que tienen que ver con intereses financieros, intereses individuales. Y yo reivindico una... Eh, una política eh, que parta de la necesidad real de las personas y el espacio eh, más real, más cotidiano, más tangible es la familia, la casa. Entonces, eh, yo creo que haría bien la, la política en, en hacerse cargo de las necesidades de la casa para todos, la casa común del mundo.